Buenos días, muchísimas gracias por la participación a este programa de formación virtual. Eh, yo quiero presentarles el PGI que se desarrolló en el Colegio Fabio Lozano Simonelli, ubicado en la localidad Quinta de Usme. Este PGI se llamó Articulación de las cuestiones sociocientíficas al currículo eh, a partir de la metodología investigación acción. Eh, nuestro grupo inició en el año 2013, en octubre. Eh, con la participación de 12 docentes y la orientadora del colegio eh, iniciamos un proceso de formación con la universidad pedagógica eh, y con la profesora Isabel Garzón eh, entonces nos comenzamos a capacitar sobre qué son las cuestiones sociocientíficas, qué es la metodología de investigación-acción cómo es el diseño de unidades didácticas, de secuencias didácticas, y ya en el año 2014 eh, comenzamos a diseñar, eh, a comenzar a implementar eh, lo que habíamos eh, estado en este proceso de formación. Entonces, este, estamos vinculados al programa de formación Colombo Brasileño de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, entonces, en el año 2014, pues iniciamos con un diagnóstico que se implementó con los estudiantes del ciclo 3, 4 y 5. Eh, se hizo un primer instrumento para indagar sobre los intereses de los estudiantes, sobre lo que ellos hacen entre semanas, los fines de semana, cómo aprovechan ellos su tiempo. Y este, este, este instrumento nos permitió, nos permitió analizar nos permitió analizar que pues, en cada ciclo hay diferentes intereses, ¿sí? diferentes gustos. Entonces con este primer instrumento eh, nos, nos detectamos que cada ciclo manifestó intereses diferentes, eh, como por ejemplo en el ciclo 3, pues ellos inclinaban más como es el medio ambiente, como es el tema del reciclaje, el cuidado del agua, eh, lo, las tecnologías de la información, entonces que a ellos les gusta mucho lo que es la parte del Face, del Internet, ¿sí? En el ciclo 4 se resaltó lo que es el género, el cuidado del cuerpo, ¿sí? Y en el ciclo 5 ellos están muy inclinados como a la orientación vocacional, a, a, a también, ahí se manifestó un interés sobre el cuidado del cuerpo, sobre la violencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo, como nos dimos cuenta, nos percatamos de que los intereses son diferentes, entonces decidimos dentro del grupo diseñar un segundo instrumento, que ya nos permitiera como puntualizar ya más eh, enfatizar más sobre cada ciclo ¿sí? entonces este segundo instrumento nos permitió pues ya plantear las cuestiones sociocientíficas de cada ciclo entonces en cada ciclo se trabajó una cuestión sociocientífica diferente en el ciclo 3 se trabajó los efectos de las ladrilleras en el medio ambiente en el ciclo 4 se trabajó el cuidado del cuerpo cómo ellos perciben el cuidado del cuerpo y en el ciclo 5, cuáles son esos ideales ¿sí? que ellos tienen eh, sobre las personas, que son esos ideales y muy inclinado a lo que es la orientación vocacional. ¿sí? Entonces ya con este trabajo que se hizo de plantear la cuestión sociocientífica, eh, pues nos, eh, nos tomamos ya eh, el tiempo para diseñar esas actividades que iban a estar en la secuencia didáctica. Esas actividades no tenían que estar desligadas a las temáticas que se trabajan eh, acá académicamente, pero era como vincular esas temáticas de una manera diferente y que le permitiera a los estudiantes pues estar muy, a, muy, muy en, eh, de acuerdo a lo que es su contexto, a lo que son sus intereses, ¿sí? entonces cada uno desde las diferentes asignaturas porque pues so somos 12 docentes pero pues eh, no todos eh, tenemos carga académica en todos los ciclos sino ya en, de acuerdo al ciclo a que pertenecíamos comenzamos a hacer ese análisis, cuáles son las temáticas que vamos a ver en el tercero y cuarto periodo porque ya la implementación como tal se comenzó a desarrollar a partir del segundo semestre del 2014. Entonces, eh, el, el, toda la fase de diagnóstico fue el primer semestre del 2013 y ya comenzamos con la, la fase de diseño de secuencias didácticas en el segundo semestre del 2014 y la implementación se hizo en el cuarto periodo. Entonces comenzamos a analizar eso, cuáles son esas temáticas, cómo vincularlas a esa cuestión sociocientífica que se planteó ¿sí? Eh, eh, cuáles eran las asignaturas de cada ciclo y cómo íbamos a articularlas. Entonces hicimos todo el diseño de las secuencias didácticas. Eh, pues algo, digamos, eh, para resaltar, por ejemplo, cuando se hizo el análisis, el diagnóstico, eh, grado séptimo está dentro del ciclo 3, pero grado séptimo manifestó otros intereses, muy inclinado a lo que se percibió en el ciclo 4, muy inclinado a lo que es el género, al cuidado del cuerpo. Entonces decidimos, de acuerdo a ese diagnóstico, que grado séptimo trabajara con el ciclo 4. ¿listo? Entonces, ahí comenzamos con ese diseño, pues que no es nada fácil, pero tampoco es imposible, porque eh, sí si requiere, digamos, a nivel del maestro, pues conceptualizarse, leer, ¿sí? Eh, cómo vincular de otra manera esas temáticas y cómo articularla ahí con la cuestión sociocientífica. Eh, eh, siempre estuvo el acompañamiento de la Universidad Pedagógica, de eh, la profesora Isabel, eh, quien nos estuvo como guiando de cómo hacer esta articulación. Comenzamos la implementación en el cuarto periodo eh, de cada una de las secuencias didácticas en cada uno de los ciclos. Eh, nos estuvimos acompañando también dentro del aula de clase cuando eh, a, existían esos espacios Entonces, por ejemplo, yo estuve acompañando a la profesora Diana Pachón eh, a, a la profesora Angélica, que es la profesora de física eh, La orientadora, la orientadora estuvo acompañando el ciclo 4 y el ciclo 5 Ella estuvo vinculada en estos dos ciclos Y también ella planteó, diseñó unas actividades muy desde lo, de la asignatura de ética entonces comenzamos con esta implementación, nos estuvimos acompañando. Como teníamos momentos de encuentros acá en, en, en el colegio, eh, que se permitió para cada ciclo, pues ahí nos contábamos como la experiencia. Bueno, vea cómo yo implementé esta actividad, vea cómo me fue. Y cada vez como que nos íbamos entre todos retroalimentando. Fue algo muy enriquecedor. Por ejemplo, para la profesora de física ya decía: es que es algo muy difícil. Cómo conectar, por ejemplo, ideales del cuerpo, que es del ciclo 5, y el consumismo. Con, eh, con física, entonces por ejemplo ya lo desarrolló mucho desde la parte tecnológica, el consumo de la tecnología, cómo las ondas vienen y el efecto que tiene en el cuerpo y en el ser humano. Entonces eh, la, la implementación fue muy enriquecedora, de pronto digamos una falla que se tuvo en el proceso eh, fue que como se implementó en el cuarto periodo, pues eh, los tiempos acá a nivel del colegio en el cuarto periodo son muy reducidos, entonces ahí no, tu, no tuvimos la oportunidad de implementar todas las actividades que se habían eh, pues diseñado en la secuencia didáctica. Entonces después de eso pues eh, ya con la implementación, con lo que se alcanzó a implementar, pues hicimos una retroalimentación de lo que se alcanzó en cada ciclo, eh, verdaderamente fue una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes, los estudiantes eh, si, eh, siempre manifestaban que estaban muy pues eh, contentos de que desde diferentes áreas se estuviera trabajando algo que a ellos les interesa entonces ellos decían, ay es que el profe por ejemplo en, en el ciclo 5 se trabajó neuromarketing, pero no solamente lo trabajó el profe de matemáticas sino también la profesora de física y también lo trabajó la orientadora desde ética entonces, ah sí nosotros ya habíamos visto eso entonces ellos pudieron ver la conexión y la articulación que se dio entre las diferentes áreas, entonces fue una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes ellos desarrollaron lo que es el pensamiento crítico, y con eso fortalecimos el PEI del colegio, que es el desarrollo del pensamiento crítico y la sana convivencia en los estudiantes falocistas. pudimos Percibimos que en los tres ciclos ellos pudieron desarrollar ese pensamiento crítico porque comenzaron a tomar posición frente a las diferentes posturas que a ellos se les planteaba sobre la problemática, por ejemplo, ambiental, qué efectos tienen las ladrilleras acá en el medio ambiente y en su cuerpo como tal. Entonces ellos comenzaron ya a plantear a tener una posición crítica, al respecto. Desarrollaron habilidades argumentativas y también pues, se permitió con, este, con esta implementación desarrollar en ellos una formación ciudadana, que también era algo que nos, nos unía como grupo de investigación, como pequeño grupo de investigación, era desarrollar en ellos esa formación ciudadana porque pues, acá dentro del colegio se, lo que se busca es eso, que ellos tengan una sana convivencia, una formación ciudadana, un pensamiento crítico. Entonces eh, eh, hicimos una retroalimentación, este año el grupo se sigue manteniendo, eh, eh, seguimos con los mismos docentes y se nos vincularon otros docentes pues, que viendo como los resultados de este, de este proyecto pues, se interesaron y quisieron pertenecer al grupo de investigación. Eh, ahorita pues estamos como eh, estableciendo eh, como esos ejes temáticos que van a conectar los tres ciclos porque algo que, que, que queremos es que no estén los ciclos desconectados sino que algo que los conecte eh, sentimos que eh, de lo que desarrollamos el año pasado, algo que los conecta es un eje temático sobre la violencia, el eje temático sobre cuerpo, entonces eh, sobre territorio, y esos son los ejes temáticos con los cuales estamos trabajando para pues, ya también comenzar a diseñar una secuencia didáctica y hacer su implementación. Eh, también estamos, vincula, eh, estamos buscando formación, o sea, nos interesa también formarnos a nivel profesional. Ah, eh, estamos trabajando en este momento con el IDEP sobre el estudio de las redes de trabajo. Entonces, como consideramos que esa es una red que se ha consolidado acá en el colegio, somos 12 docentes de diferentes áreas y la orientadora, entonces estamos eh, en este estudio eh, que está desarrollando el IDEP. Eh, pues en este momento pues, eh, agradecemos el apoyo que nos dio la Universidad Pedagógica porque eh, con este apoyo pudimos consolidar el grupo de investigación y estamos con mucho el, el interés de hacer algo diferente de nuestras prácticas pedagógicas, que no sean la, eh, los contenidos tradicionales de una manera. Eh, muy tradicional, sino de cómo vincularlo a través de las cuestiones sociocientíficas. Consideramos que las cuestiones sociocientíficas es eh, ese componente eh, interesante que le brinda el proyecto, porque a partir de las cuestiones sociocientíficas se puede abordar diferentes problemáticas, ya sea a nivel ambiental, ya sea a nivel político, económico. Entonces, es como la escuela cosa para hacer que nuestras clases sean diferentes y para permitir a los estudiantes desarrollar otras capacidades que a veces no se desarrollan, como son esas habilidades argumentativas, como es tener una postura crítica, ¿sí? eh, como es esa formación ciudadana, entonces consideramos que sí permite estos espacios. Eh, nos, eh, como grupo nos hemos presentado al foro, al foro local que se desarrolló acá en la localidad de Usmue y pues estamos proyectándonos a seguir trabajando en este grupo de investigación y pues seguir desarrollándolo desde las cuestiones sociocientíficas. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, espero que les sirva para eh, a, a los que están escuchándonos, para los grupos que se están comenzando a consolidar desde las escuelas. También algo importante es ver el trabajo que se desarrolla en la escuela. Y es mira que la investigación no solamente le, es para la universidad o para estudios especializados, sino que también desde la escuela se puede hacer investigación. Yo animo a las personas que están viendo este video, es que se animen a hacer investigación en la escuela, que es algo muy importante que se tiene que desarrollar desde lo básico, desde, esa, desde, esa, desde esas edades, comenzar a desarrollar un trabajo diferente. Muchísimas gracias.